aquí para anunciarles el nuevo ciclo de Circo Continuo, donde podrán ver el detrás de escena de nuestro espectáculo llamado circo, circo Continuo sin Carpa. Me voy porque no me quiere. Estreno el... Les dejo una muestra gratis. <risa> Usted podrá acampar... En este caso la... Y la... La... La... estoy chabullando demasiado. Aguante el circo, está re bueno.